Muy buenos días. Soy Isabel Postiglioni. Soy pedagoga, formadora y creadora de contenido para todos aquellos que os incorporáis hoy y no me conocéis. Eh, y bueno, estáis dentro de la sección de entrevistas a, a personas eh, relevantes dentro del sector de educación que nos están dando sus visiones en ciertos temas diferenciados que creo que nos podrían ayudar muy bien tanto a los padres como a los propios educadores. Ya hemos hecho una entrevista a Diana Díez, de Mindfulness. Eh, hemos hecho otra a Marisol Delgado sobre el orden en la habitación infantil. Otra a Carolina Minervini sobre cómo es criar a un niño con síndrome de Down. Y hoy nos toca Yulema Pedraza, que ella es eh, técnico superior en integración social. Es maestra de educación especial y en pedagogía terapéutica y especialista en dificultades de aprendizaje. Además, también es directora de la Academia El Wood de Minerva en Coveña. Y bueno, pues hoy nos va a contar un poquitín cómo son las técnicas de estudio, eh, que, cuáles son esas necesidades y los beneficios de poder tener un apoyo escolar dentro de un, a, o sea, adicional al, a que tengan los chavales una dificultad de aprendizaje o no. Y bueno, hoy vamos a hablar un poquitín de esto. Espero que os guste y, y si este tipo de vídeos os gusta, ya sabéis, darle a like para que yo luego pueda seguir creando contenido, ¿de acuerdo? Hola Yulema, ¿cómo estás? Hola, cuéntanos, buenos días Isabel. Cuéntanos, ¿qué es esto de, de Educación Especial PT? ¿Qué significa eso? Bueno, supongo que algunos habréis oído hablar sobre lo de la eh, PT, porque en muchos colegios se da a veces refuerzo con PT. Y bueno, lo que no sé si se conoce bien exactamente lo que es PT. PT es pedagogía terapéutica. Entonces, los somos los maestros de educación especial los que nos dedicamos a la, peda a la pedagogía terapéutica. Eh, pues somos lo que viene siendo el maestro de apoyo a la inclusión y el que atiende las necesidades que puedan ir surgiendo en los alumnos. No tiene que ser siempre eh, unas necesidades eh, continuas en el tiempo. También pueden ser eh, necesidades que surjan en un momento específico del aprendizaje. Cualquier niño puede tener cualquier problema. digamos. Eh, por ejemplo, algo muy común, eh, una separación de los padres, por ejemplo, muchas veces eh, ocasiona a los niños bloqueos emocionales o bueno, alguna dificultad en algo concreto de algún temario que se está tratando, eh, que hay algún tipo de trastornos de conducta, que cuando se acerca a la adolescencia muchas veces surgen ese tipo de cosas... O pues eh, hay veces también que algún niño por alguna razón médica ha tenido que estar hospitalizado, ha perdido mucho tiempo de, del curso y necesita una ayuda más concreta. Y luego además, pues bueno, por supuesto se abarca todo lo que es el tema de discapacidad intelectual, también física motora, se trata con los niños porque hay veces que tienen... Eh, problemas en la coordinación o en el manejo de las cosas tan, en algo tan simple como el manejo de, de un bolígrafo hay veces que se necesita ayuda y entonces eh, los maestros de educación especial estamos ahí para poder ayudar a, a los niños a aprender, mejorar y alcanzar esos objetivos que por la razón que sea en un momento dado les está costando ¿cómo? pues Adaptando esos contenidos, siempre tiene que ser, cada, cada niño hay unas reglas, por así decir, ¿no? pues que va a necesitar más una persona que tenga discapacidad visual o un niño que tenga trastorno de espectro autista, pero luego cada persona es un mundo, o sea que al final tienes que buscarte la manera de, de llegar a esa persona e individualizar al alumno. Claro. claro, no, no, está fenomenal. La verdad es que abarcáis un montón. Lo de la pedagogía hospitalaria también es un tema súper interesante y, y muy desconocido. En realidad, sabes, porque al final, bueno, sí, sabes que hay niños que están ingresados, pero tampoco sabes eh, si es tu caso, cómo poder eh, solicitar ese servicio, ¿no? Por decirlo así. Eso está creo, bien. Que le, creo que en los propios hospitales, cuando son casos de hospitalizaciones tan largas, pues mira, por ejemplo, lamentablemente cuando hay un cáncer infantil, pues todos sabemos que las hospitalizaciones son muy largas. En ese caso yo creo que son los propios hospitales, por lo que yo sé, o incluso las, las asociaciones que haya de cáncer infantil y demás, creo que es ya más a nivel de ellos que, que tienen personas que se dedican más allí, en el ámbito hospitalario, porque también... Eh, yo creo que eso es todavía un paso más, ¿no? Todavía más serio. O sea, tienes que tener. Claro. Sí, eso, pero bueno, sí que es verdad que se puede solicitar, o sea, yo hasta donde sé se puede solicitar, pues, eh, o inclusive un niño que no está en un hospital, pero por ejemplo, yo qué sé, se me ocurre, tiene, eh, tiene una enfermedad que ahora mismo no necesita ingreso, pero sí un apoyo en casa porque no puede acceder al colegio. Se me ocurre, ¿vale? Por, por lo que sea, pues porque, yo qué sé, le han escayolado y no puede o lo que sea. Entonces, eso creo que se puede solicitar y sí que estaría bien eh, tomar nota para otra próxima entrevista y poder, eh, pues, eh, hablarlo, ¿no? Y darlo a conocer. Fenomenal. Y sí. vamos a ver, eh, claro, dentro de la pedagogía terapéutica decías que había... Eh, diferentes ámbitos no entre ellos están los niños de verdad con bueno de verdad no perdón los niños con necesidades educativas especiales que puedan tener algún tipo de trastorno específico o una enfermedad o algún tipo de algo que ya de por sí a nivel de capacidades pues ya de por sí vienen por detrás no vienen vienen de manera natural y luego están aquellos eh, peques que, que de verdad necesitan un apoyo escolar o un refuerzo porque por lo que sea van más retrasados entonces claro. Eso es lo que tú les puedes dar, claro, eh, entre otras cosas, ¿no? El refuerzo escolar. ¿Y, ¿Y qué es el refuerzo escolar? O sea, ¿qué haces con, con ellos, ¿no? O cómo, ¿Cómo se gestiona? Pues, a ver, el refuerzo escolar eh, es una actividad que está complementando el aprendizaje que se hace en la institución escolar, ¿no? En el colegio, en el instituto, en el centro que corresponda. Está complementando. Es decir, que se supone que es para eh, que sirva para profundizar, para repasar, para mejorar y para alcanzar los conocimientos que por la razón que sea están costando un poco o bueno, hay veces que no es que cuesten un poco, pero viene bien porque es una forma de, de repasar, incluso yo diría que de aprender más fácilmente porque bueno, pues el refuerzo escolar siempre al final normalmente se da o, o de forma individual o en pequeños grupos o eso es lo lo más aconsejable, porque no es lo mismo estar trabajando en un aula con 20, 30 niños que en un aula con 4, 5, 6, bueno ya con uno ni te digo, ¿no? porque al final es un tú a tú y, y estás al 100% para ese alumno, pero en grupos pequeños pues es una gozada, porque al final pues se puede individualizar muy bien al alumno, ellos llegan muy bien a ti y tú muy bien a ellos, conoces a cada uno, sabes qué necesita más concretamente y siempre pues eh, puedes preparar las cosas de forma que sea más sencillo. ¿no? Por ejemplo, yo hace poquito estaba dando las plantas con, con los niños, que casi todos estaban con ese tema. Pues es mucho más fácil eh, que tú con dibujos, con, con apoyos visuales, eh, les hagas llegar esas cosas que a lo mejor leyéndolo cuesta un poquito más. ¿no? Que sepas bien pues, cómo se hace la fotosíntesis, como las plantas, absorben los nutrientes, todo eso, con apoyos visuales, y con la explicación así más tú a tú, es mucho más fácil llegar y que se queden con ello. La verdad es que se quedan con ello súper fácil. Claro, o sea, eh, bueno, por un lado eh, has dicho dos cosas importantes, ¿no? La primera es que el refuerzo escolar no es solo para unos pocos ni es algo negativo, al revés, es un complemento al estudiante a seguir estudiando y a seguir reforzando, con lo cual se lo recomendaría sintiendo a todo el mundo Normal. Sí, a ver Sí, eh, una cosa que, que es importante es que ayuda con la comprensión lectora, porque es algo que suele costar a todo el mundo y aparte, adquirir los hábitos de estudio necesario. Eh, bueno, hay personas que les cuesta menos el tema de, de ponerse, de llegar y poner de ponerse a estudiar, hay otros niños que necesitan más que estén sus padres o madres detrás de ellos constantemente oye, tienes que hacer los deberes, oye, tienes que estudiar, es una... y, y cuando empiezan a dar refuerzo escolar de forma continuada, adquieren ese hábito de estudio, aparte de que aprendan a estudiar y son más autónomos bueno, pues es como que interiorizan que yo todos los días pues a esta hora más o menos tengo que ponerme con mi libro y tengo que hacer esto y esto y esto, y tengo que hacer mis deberes, o sea, es una forma también de hacerles más autónomos, de que no haya que estar tanto, tanto, tanto encima de ellos y con broncas, por así decir, en casa, ¿no? Porque al final se hacen a ello. Necesario, por ejemplo, yo lo considero necesario siempre que aparezca una dificultad de aprendizaje. Por supuesto, si hay una necesidad educativa desde el principio, pues una persona pues que tiene TDA, que tiene dislexia, además, ahí, ahí es totalmente necesario. Yo lo considero porque normalmente, aunque tenga una pt y una L, una profesora o un profesor de audición y lenguaje, dentro del centro dándole un apoyo, siempre se queda un poco más corto, porque es lo que hablamos, que es un volumen de niños que es más difícil de, de gestionar. Pero luego, necesario. Yo creo que si queremos que tengan unos buenos hábitos de estudio, es necesario y siempre, desde luego, que aparezca una, una dificultad. Pues, ¿Aconsejable, sobre todo? Luego yo diría que eh, especialmente a partir del tercer ciclo de primaria. vale, En, lo, en torno a, a los cursos quinto y sexto de primaria, si queremos antes, es, es bueno. vale, Porque si un niño desde primero de primaria, tercero de primaria eh, ya va aprendiendo a, ah, pues cómo se hacen los deberes correctamente, eh, pues cómo tengo que gestionar las diferentes asignaturas... Eso está muy bien. Pero, desde luego, cuando yo lo veo ya mucho ya más aconsejable, es en quinto o sexto de primaria, porque esos cursos ya empiezan a ser peligrosos. Nos estamos empezando a acercar a secundaria y siempre, siempre, hasta el mejor alumno, tiene un cambio muy grande, eh, es un cambio muy grande esa transición de primaria a secundaria, se nota muchísimo. Siempre hay un bajoncillo, aunque tengamos un alumno que saque notables y sobresalientes, baja siempre de su nota, normalmente porque no saben estudiar o porque ya cuando pasamos a secundaria no están con tan pocos profesores, tienen un profesor para cada materia, cada profesor tiene su forma de enseñar y su forma de trabajar y se tienen que hacer a ello, entonces es, es bueno a partir del tercer ciclo de primaria pues que ya les vayamos haciendo a eso y preparándoles para el cambio, sobre todo yo diría. Claro, sí, sí, sí, sí porque además entrar en unas edades complicadillas ya no solo a nivel de estudio, sino también a nivel de desarrollo, entonces sí. La, la otra parte que decías era lo del tema de manipular y visualizar toda esa formación, no que es un poco lo que peca a mi forma de ver y creo que de mucha gente, el sistema educativo, no que hablamos mucho del libro de texto, y, pero no manipulamos nada. Y los chavalillos de primaria todavía necesitan manipular, porque todavía no han alcanzado... Eh, eh, como se dice, estadios de desarrollo más, más avanzados en las que puedan abstraerse más, entonces es cierto que la manipulación, sí. o sea, esa fotosíntesis que tú decías, es que es muy complicado entender eso es muy complicado, sí, sí. Le, lo leo y lo integro, no y a veces es verdad que los adultos no nos damos cuenta de jolín, de lo claro, tú ahora lees la fotosíntesis y dices pues, esto es muy fácil, claro, sí, ponte tú a la situación de cuando la aprendías, que decías tú, pero qué me estás contando claro, claro Claro. Y la Por ejemplo, el otro yo que ahora tengo muy cercanos a las plantas porque lo he estado tocando mucho estos días y me hizo mucha gracia, pues igual, lo de la reproducción, ¿cómo es la reproducción de las plantas con flor? Claro, sí, sí, para, sí, para nosotros es muy sencillo eh, imaginarnos todo eso, la polinización, todo eso, pero para ellos es muy complicado, es como si les hablaras en otro idioma, entonces, bueno, pues se lo vas explicando de una forma, eso ya es adaptar el contenido, de una forma que ellos lo entiendan, pues... Oye, que, que llega la abejita y se le pega en sus patitas el polen, lo que sea, y explicarle bien pues cuáles son los órganos que intervienen. Y bueno, porque claro, tienen que, aparte de aprenderse el proceso, aprenderse el nombre de cada una de esas partes. Sí. Entonces es muy importante, claro, que te adaptes a ellos, a, a cómo aprende cada uno, a si tiene más memoria visual o es más auditiva. O... Pero el apoyo visual es muy importante. Sí que es verdad que ha mejorado mucho el tema. Sé que algo más de apoyo visual y eso se está haciendo en las aulas actualmente porque ahora sí que ya, yo creo que ya prácticamente en todos los colegios se está trabajando con las pizarras interactivas digitales. Sí. Entonces, sí. Eh, bueno, eso te da mucho más juego, ¿no? Les puedes dar muchas más cosas, les puedes poner cosas en la pizarra, meterte en Google y hay un montón de recursos, pero bueno, estamos en lo mismo, siempre... Es un grupo mucho más amplio y pues alguno se te puede quedar por ahí descolgado y, y que no te esté dando cuenta. Entonces, no, en sí. este... Bueno, yo a nivel de... Vis... Yo, claro, que <risa> yo en su momento estudié educación y nuevas tecnologías porque me parece que es algo esencial, ¿no? Y, y tenemos esos recursos y hay que saber aprovecharlos. Es que es lo que tú dices, no es lo mismo ya ni siquiera manipular las fotografías, como dices tú, sino ver el propio proceso, un, un simple documental, que es más que educativo, de ver cómo las abejas polinizan las plantas, o sea, y siempre va a ser mucho más enriquecedor que verlo en un, en un libro, nos pongamos como nos pongamos, pero si me pongo a hablar de esto, no acabamos la entrevista, porque yo, <risa> así que, Vale, eh, hemos hablado de que sí que de, efectivamente el apoyo escolar vale para todos, lo, para todos los estudiantes, independientemente del, de si tienen problemas de aprendizaje o no, obviamente algunos con más importancia o con más necesidad que otros, pero en principio para todos. Fíjate que decías a partir del tercer ciclo de primaria, yo incluso, fíjate, lo adelantaría más, lo adelantaría porque en ya. el segundo ciclo ya dan temas tan sumamente importantes en matemáticas, por ejemplo, como es la multiplicación y la división, y es la, división. la base para todo. Sí, a ver, yo digo eso, ¿vale?, como por poner una línea, porque es verdad sí. que hay niños que, bueno, que se les da súper bien aprender a multiplicar y dividir, en general es algo costoso, o sea, es algo de que hay que practicar mucho y que hay que enseñarlo bien desde el principio, porque es que si no, y si no tenemos esa... Eso es la base, o sea, la lectura... Y esas operaciones simples es la base de todo nuestro aprendizaje. Para que podamos aprender más cosas en un futuro, si no tenemos eso adquirido, es muy difícil. Entonces, sí, antes. Sí, sí, sí es que aconsejable es mucho antes. Pero yo me refiero a lo mejor a que como lo más tarde dejarlo y cuando yo ya creo que es más indispensable es a partir de, de ese ciclo. Pero sí que incluso en primero y en segundo de primaria también es aconsejable. De hecho, yo también, eh, cuando se observan siempre más cambios, eh, y siempre en los cursos en los que pasamos de un ciclo a otro. Por ejemplo, de segundo de primaria a tercero de primaria, todo el que tenga ahora mismo un hijo que haya pasado a tercero de primaria este año, sabrá de lo que estamos hablando porque todo el mundo lo nota, ese cambio de, de que ya aprenden esto, de que les están exigiendo ya más cosas. Empiezan a utilizar el boli y se tienen que acostumbrar, ya no es todo con lápiz y bueno y vale tachón borrón y no, ya te exigen una buena letra, eh, les van pidiendo, oye, los enunciados los tenéis que hacer de un color, lo otro de otro y al final es una cosa que tienes que estar repitiendo constantemente ya hasta que ellos pues bueno ya se acostumbran y te escriben azul lo que es azul y negro, pero es repetición, repetición, repetición. Y, y, y pues mucha mucha motivación porque hay veces que se empiezan a desmotivar una cosa que yo le doy mucha importancia en mis clases y en general creo que es algo que en el aprendizaje todo el mundo debería dar mucha importancia en la enseñanza es la motivación un alumno desmotivado es mucho más difícil que tú llegues a él y que él aprenda porque se empieza a generar una inseguridad en él que no le cuesta muchísimo aprender y se siente como que no, como que no va a poder, se está poniendo una barrera él mismo, que no. Entonces, yo una cosa que le doy mucha importancia es eso y el refuerzo positivo. A todos sus logros, elogiarlos muchísimo. ¿Y, y cómo lo haces? Porque es verdad que claro, empiezan con esos exámenes cada semana, eh, notas buenas, notas malas. Al principio imagino que todos los padres, eh, yo no he llegado todavía a eso, que las mías todavía son pequeñas, pero vamos, yo... Me pongo a pensarlo y lo primero que me sale es valorar, ¿no? El, Pues, ¿has suspendido o has aprobado? Claro, mi hija, por ejemplo, tiene seis años, no sabe ni lo que es. Uh -huh. Evidentemente es muy pequeña, pero el año que viene empieza primero de primaria y ya la van a meter más caña. Entonces, sí. eh, ella tiene que aprender a saber la diferencia, ¿no? Y también los padres deberíamos aprender a cómo valorar eso, para que precisamente lo que tú digas, no se bloqueen, no piensen que no son capaces y cómo, ¿cómo podemos hacer eso? Al final, ¿no? O sea, te viene tu hijo con un suspenso y ¿qué haces? A ver, yo creo que ahí ante eso lo primero que tenemos que hacer es, eh, como adultos, nosotros ser realistas, o sea, el, el, el para poder gestionar al niño correctamente, ser realistas. Nosotros tenemos que ser realistas de verdad, si ese niño está trabajando lo que tiene que trabajar, ¿no? porque yo no le puedo, y, y también de la capacidad de cada niño, eh, no todos los niños tienen, son niños de 10, porque hay niños que se les exige muchísimo, y ellos no llegan a eso, pero no pasa nada. Es que Y también, claro, nos gustaría a lo mejor, una cosa de la que se pecan mucho es que, todos queremos que nuestro hijo sea el mejor, el que saque mejor nota, sobre todo en matemáticas, en lengua, te saca música un 10 y da igual. O tal, Pues en verdad todo es importante y cada uno tiene sus habilidades para, para diferentes cosas. Eh, hay que valorar todo, eso para empezar, porque yo creo que, que no todos vamos a ser médicos o profesores, tiene que haber de todo en este mundo, tiene que haber músicos... En fin, hay que valorar todo. Hay niños que son muy buenos en la educación física y quién te dice que esa persona no va a ser un gran deportista, un entrenador personal o qué sé yo. Luego, eh, lo que me refiero con el realismo, pues, cada uno tenemos que saber las limitaciones que, que tienen nuestros alumnos o nuestros hijos. ¿no? Pues, hay niños que les cuesta más las matemáticas, no le puedes estar exigiendo un 10 si tú sabes que le cuesta. A lo mejor con el 5 o con el 6 nos podemos conformar. Y también me refiero a lo de realismo a ser conscientes de si de verdad se está dedicando el tiempo que se tiene que dedicar y, y trabajando lo que se tiene que trabajar porque hay veces que, pues, que se espera un resultado muy bueno y no se está trabajando bien yo eso por ejemplo también lo hago con mis propios alumnos yo sé cada uno cuando está trabajando más o menos cuando está flojeando cuando está vagando o cuando está súper bien entonces si es un niño por supuesto que tú ves en este tema, en esta unidad, ha trabajado muchísimo, mucho, o sea, se ha esforzado, aunque saque mala nota, no hay que valorar a lo mejor tanto el número, la cifra. Hay que valorar el esfuerzo. Y eso yo creo que eso también hay que hacérselo ver a ellos. Sí. Por eso digo que seamos realistas, porque claro, no le puedes decir si tú sabes que no se has esforzado, no le puedes decir, bueno, no pasa nada por este suspenso. No, ¿Te tienes, ves, ves lo que ocurre. Si tú te esfuerzas, puedes sacar mucha mejor nota. Y, y si es en el otro caso el niño que se ha esforzado muchísimo pero no ha llegado, pues hombre, hay que valorar su esfuerzo, no tanto la cifra en sí y desde luego si se necesita, pues buscar ayuda, buscar un refuerzo escolar. Porque hay veces que aparece una mala nota y bueno, es algo puntual, pero hay veces que es, que es, que es el inicio de algo. Eso es. O inclusive, ya te digo, el, el propio pánico al examen. Sí. ¿Sabes? Porque esa, yo fíjate el tema del pánico al examen o ese bloqueo, ¿no? Yo lo he sufrido, yo como estudiante lo he sufrido, me esforzaba muchísimo y siempre llegaba al examen en blanco, o sea, me quedaba, luego ya, bueno... Pues al final, claro, a mí me ayudó mucho lo que tú dices cuando mi madre me decía, es que veo que te esfuerzas y no llegas, no pasa nada, pues ya está, ¿sabes? Bueno, ya me decía en su momento, no vales para estudiar y yo decía, hombre, tanto como eso no, ¿sabes? Pero de hecho luego <risa> empecé la carrera y las aprobaba todas a la primera, me saqué la carrera en, en el tiempo que tenía que sacar. Claro, me gustaba, <risa> es que eso ah, es planes... claro. Ahí está la motivación. Claro, ahí está la motivación, pero claro, la etapa, la etapa obligatoria es obligatoria, o sea, si te gusta bien y si no, pues también, es lo que hay. Entonces, ese enfrentamiento al examen que, que ya muchos niños desde bien chiquititos ya les empiezan a odiar, es muy delicado y hay que aprender a... Hay que saber gestionarlo. Eh, yo, pues a ver, en el refuerzo escolar, yo por ejemplo, eh, a ver el refuerzo escolar al final es asesorar, acompañar y supervisar al alumno en ese proceso que está el de aprendizaje. Yo una de las cosas que trabajo mucho con, con ellos y, y sobre eso siempre en mis clases, pero luego también eh, de forma específica cuando tratamos las técnicas de estudio, eh, es algo que yo incluyo, por ejemplo, eh, en cursos de técnicas de estudio, el saber hacer un examen, el saber enfrentarse a un examen. Hay que saber controlar nuestro cuerpo, nuestra mente, parece una tontería y hay, y hay veces, hay personas, pues por ejemplo, tú como comentas, pues bueno, a ti parece que tu madre sí te entendía, ¿no? Cuando le comentabas que, que, que me bloqueo, pero bueno, hay otros padres pues que a lo mejor no, no, no. No, pues pero me entendía al final, excusa. a mí me entendía al final, porque yo luego todo eso lo llevaba detrás, o sea, yo no era capaz de superar un examen de matemáticas. Era... Porque ya estabas bloqueada, ya estabas bloqueadísima y... No, desde primaria recuerdo yo. Luego salté a secundaria, que por mi época era GB, GB y bachillerato, o sea, eh, sí. Eh, sí, bachillerato y co, ¿no? Y entonces yo pasé el último, recuerdo, octavo de, de GB, que empezamos con las matemáticas, tenía un profesor que iba volado y no me enteraba de nada. No, eso fue en séptimo. Y en octavo me cambiaron y mi profesor eh, me decía, es que sabes hacerlo, pero te bloqueas. Entonces me metía mucha caña y conseguía aprobar octavo por gracias al profesor. Y luego ya, ya llegué al instituto y fatal, porque recuerdo que el nivel iba muy mal. Yo el instituto fue una época muy complicada para mí a nivel de ciencias. De hecho, yo iba a estudiar veterinaria y al final dije, va a ser que no? Porque, no. porque no era capaz. Yo digo, ¿cómo me voy a meter una carrera con física, química, matemáticas? Quita, quita. Yo lo confieso que igual, ¿eh? O sea, en aquella época yo era muy buena estudiante. Y la verdad es que yo, por ejemplo, no tenía... No, yo no me bloqueaba a la hora de hacer exámenes y, y yo tenía muy buenos hábitos de estudio que nadie me los había inculcado, la verdad, pero es que yo en estas edades yo prefería un libro que la calle. Mm, sería rara lo que tú quieras, pero es verdad. Y sí que es verdad que tuve un momento en el que yo creo que fue por, por la profesora que tuve en ese momento que, que no, que las matemáticas se atascaron y, y no había manera. Y claro, por ejemplo, yo ahora lo analizo desde mi perspectiva ya de, de adulto y como profesional y digo es que ahí, ahí se falló porque, claro, a mí me decía que no. O sea, no, no me estaba motivando, me estaba diciendo que es que no iba a ser capaz. No iba a ser capaz, claro. no iba a ser Y yo ya tenía la cosa de, es que no iba a ser capaz. Y otro, uno de mis sueños, mira, yo también tenía eso en común. Yo quería ser también veterinaria. Luego ya fui descubriendo todas estas cosas y me gustó mucho. Y, y, y, y yo lo he estudiado por vocación. Y me encanta mi trabajo, he de decirlo. Pero sí que yo, así cuando, desde que era pequeña y tal, yo tenía mi cabeza... No es ser veterinaria, yo amo a los animales, pero eh, me entró ese miedo y ya fue algo que mi cabeza descartó y, y, y sí, lo fui sacando, pero con, con, uf, con muchísimo esfuerzo y me hubiera hecho falta motivación, mucha motivación claro. y, y eso, que me acompañaran y me ayudaran en ese proceso un poco, porque no solo se me había dejado ahí suelta, sino que encima se me estaba diciendo que no iba a poder y al final, como te digan tanto que no vas a poder, lo crees? que pasa es que... O, o sacas de dentro una fuerza de que sí, que sí, que puedo y eres muy cabezón o no puedes. Sí, entonces... sí, pero claro, ahí están los que, los que directamente lo que tú dices, se sacan esa fuerza y tiran para adelante en contra de todo lo que vienen, todos los que te están diciendo que no, y luego están los que directamente se dejan llevar. Y entonces ya, no es que no sean capaces, es que mmm, el sistema no está metido en ellos tampoco. O sea, hay muchos fallos. Y bueno, en general eh, no se tiene en cuenta eso, ¿no? Y claro, no, no hay, hay aprendizajes que no deberían de eh, pasarse hasta que no estuviera todo el mundo en el mismo nivel, ¿no? y Eso es lo que, lo que yo veo. A ver, que, que el colegio, yo, yo es lo que siempre digo, ¿no? Que el ratio de alumnos por aulas, que es muy grande, y es que claro. es, es, hay que valorarlo, ¿vale? Que es que es muy complicado. Pero es que es verdad que eh, en cuanto un niño se descuelga, Vale, o sea, y claro, es que todos los niños en un momento dado se te pueden descolgar. Eh, puedes ir perfectamente y de repente que el niño no consiga aprender a dividir y ya se está descolgado, ya se está quedado descolgado para todo el curso. Por eso, yo, por, muchos alumnos que me vienen es por eso, porque se han quedado descolgados en un momento dado y cuanto antes demos respuesta a ese problema es mejor, porque si yo eh, surge el problema a este curso y ya me, me pongo a solucionarlo, es mucho más fácil conseguirlo y, y que sigamos por el camino y ese alumno no se bloquee, ni coja miedo, ni inseguridades. Pero como lo dejemos para el curso que viene o ya luego para el siguiente, ya la bola cada vez se está haciendo más grande y cuanto más, más grande es la bola, más difícil es que pase al final. Entonces es eso, eh, es, no van con muchas prisas, hay que darse cuenta de que va todo programado, para tal día tiene que estar este, este tema dado, sea como sea y se haya enterado quien se haya enterado, y ese es el problema, pues que todo, no, cada persona somos diferentes, no todos aprendemos ni de la misma forma ni al mismo ritmo, y no por eso es que seamos más o menos inteligentes, porque la inteligencia no es eso, la inteligencia cada uno, tenemos más un tipo de inteligencia desarrollada, ¿no? Pero... El curso, lo que es la, la institución educativa, va así y va corriendo, corriendo, corriendo. Y además, hay épocas que lo sabemos todos, las épocas estas dichosas de los exámenes. Ahí se corre muchísimo y se quedan muchas cosas en el aire que luego son futuras lagunas Eso, que sí. están, están ahí y al año siguiente están y al año siguiente más grandes y así. Es Eso. el problema. Y es un gran problema que hay ahora. Eso y lo del de, mmm, bilingüismo. Yo, muchos de los alumnos que me vienen, el problema que hay es, por ejemplo, con las famosas natural science y social science, ¿no? Eh, a ver, hay un problema ahí muy grande porque ellos no tienen un nivel de inglés tan alto como para poder entender todo eso, que estamos hablando de palabras muy complejas, de, ya no de partes del cuerpo o cosas así de, del sistema respiratorio, tal es que, que si la biosfera, un montón de palabras para ellos muy difíciles, que se lo están diciendo encima todo en un idioma que ellos no dominan. Entonces, ese es un problema que les cuesta mucho. Y a ver, ciencias de la naturaleza y ciencias sociales es que es algo fundamental. Es algo que tengo que trabajar muchísimo con ellos y es un denominador común, ¿eh? que tengo en sí. todos los alumnos sí. que van a colegios bilingües. Es una cosa complicada ahí, muy complicada. Y aparte, el que sabe bastante inglés se defiende mejor, pero el que no, hay niños que, pues no, pues no, se les da muy mal el inglés, pues están sentenciados, ya tienen tres asignaturas sentenciadas. Eso es, eso es. Eso es. Sí, sí, sí, está mal planteado, o está sí, sí, porque porque es difícil, son asignaturas muy técnicas, como vamos, cualquier, eh, persona, cualquier persona, cualquier adulto iría, no se pondría a leer un informe... Eh, técnico en inglés de ciencias sin ser científico o sin haber estudiado ciencias, claro, incluso aunque supieses mucho inglés, ni siquiera en español a veces sabes términos. Entonces, está, es verdad que esa asignatura está mal planteada en ese sentido. Sí, sí. sí. sí. Y sí. es un gran problema ¿eh? para, para todos. Es, es una gran demanda la que tengo de, de eso porque al final todos vienen diciendo lo mismo, que sus profesores se lo explican totalmente en inglés. Entonces... No entienden. ¿Qué ocurre? Que hay algunos que aún así están atentos, se quedan escuchando y algo van pillando porque a lo mejor también se usa algún apoyo visual y bueno, pues al final con el dibujo te estás enterando de que esto es esto. Pero eh, muchos, pues como no lo entienden y encima están en esas edades que hay que tener en cuenta que son, estamos hablando de niños y adolescentes, claro. pues su cabeza se va a otra parte y, y no se enteran. Claro, claro, efectivamente. Sí, sí, sí yo... es delicadillo. Es Oye, algo que también, dime. Dime, dime, es algo que también, claro, que habría que revisar, efectivamente. Sí, y que yo lo que hago es que, por ejemplo, les enseño a estudiar esas, esas asignaturas en concreto, pues de que primero hay que hacerlo, yo creo, que para que el niño sea capaz de luego plasmarlo en un examen en inglés, primero tendrá que entender qué es en español, en su idioma. Entonces, es algo que trabajo mucho con ellos, de que primero lo entiendan en español y luego ya, vale, esto es esto en inglés. Y lo vamos ya... Trabajando de forma que bueno que luego sean capaces de hacerlo en el examen, de responder sus preguntas en inglés, pero que primero yo creo que lo tienen que entender en su idioma, básico. Eso es, eso es, sí. En eso estoy de acuerdo. No, te iba a preguntar que cuántos días a la semana aconsejarías tú hacer las, la, el refuerzo escolar. Pues mira, eh, depende un poco en del un, alumno. En un caso normal, quiero decir, en un caso en el que simplemente necesito un refuerzo escolar, pues para ir haciendo ese hábito de estudio y no. Algo más que ya lleve un bagaje detrás de, sí. de más necesidad, ¿no? Yo por lo general aconsejo eh, en esos casos que, bueno, que no estamos ante problemas gordos y eso, que queremos adquirir un hábito de estudio y que pueda haber pues, pequeñas dudas y cosas que resolver, pues dos horas a la semana yo creo que estaría muy bien, dos horas a la semana, tres, eh, luego ya... Eh, dependiendo de las necesidades de cada alumno, pues se van a necesitar más o, menos, eh, más o menos horas a la semana. Hay personas que con dos horas a la semana pues no es suficiente porque ya tienen muchas cosas ahí pendientes o que tienen mucha más dificultad para, para aprender cualquier cosa. Entonces, lo general, dos horas a la, a la semana estaría bien. Pero de todas maneras, siempre yo como digo, el movimiento como se demuestra andando, entonces, lo suyo es que yo siempre aconsejo eso y luego siempre digo que, bueno, que una vez que yo me ponga a trabajar con el alumno, siempre se va a ver si necesita más o si necesita menos. Y luego, por lo que hemos dicho antes, como hay también momentos puntuales, pues a lo mejor es una persona que dos horas a la semana le viene muy bien, pero de repente tiene exámenes o nos hemos atravesado un poco con una asignatura a un tema y necesita un tiempecillo un poco más, lo que sea, pero lo general serían dos horas a la semana. Fenomenal. bastante. ¿Y, y cómo lo gestionas tú, porque has hablado antes del apoyo escolar y las técnicas de estudio, eh, ya hemos visto que las técnicas de estudio son claves también para, pues obviamente para aprender a estudiar y poder sacar ese, ese apoyo escolar, o sea, aprovecharlo más. Eh, ¿Cómo funciona? O sea, ¿es mejor hacer un curso específico de técnicas de estudio? Tú mientras estás dando las clases, les vas enseñando pautas, ¿cómo, cómo lo gestionas tú? ¿O cómo habría que gestionarlo a lo mejor? Mira, eh, es buena pregunta. Yo lo que hago en mis clases sí que les voy enseñando, ¿vale? porque eh, claro, en el refuerzo escolar les estoy acompañando y supervisando y les estoy asesorando cómo hay que hacerlo. Entonces, pongamos que están estudiando un tema de esos que decíamos de natural, pues yo les voy diciendo cómo lo tienen que hacer, que vayamos primero traduciendo a lo mejor las palabras, eh, les voy enseñando a hacer un mapa conceptual, les voy enseñando las técnicas de estudio que hay las diferentes, pero sí que es cierto que, es muy, que no está nada mal, es muy aconsejable y sobre todo ya a partir de ciertas edades, cuando ya estamos hablando de contenidos más densos, pues todavía en primaria y en esos cursos son contenido bueno, pero luego ya es que es un volumen de, de, de los temas son muy largos y ya sí que llega un momento que, que un curso de técnicas de estudio creo que es muy aconsejable, porque aunque yo ahí los voy enseñando, eh, el, el, yo, por ejemplo, los cursos que imparto son muy completos porque, a ver el, el tema, de las técnicas de estudio ¿para qué van a ser importantes? para que motiven al alumno lo primero, yo es una de las cosas que trabajo el primer punto es la motivación saber para qué estamos estudiando y, y conseguir ese para qué nosotros mismos, luego darles herramientas para que sean más autónomos y sea más fácil para ellos y tengan que invertir menos tiempo en el estudio, eh, enseñarles a organizar su tiempo, a gestionar su tiempo, su tiempo de estudio, su tiempo de ocio, porque claro que tienen que tener tiempo de ocio, porque hay muchos niños que pasan horas y horas y horas todas las tardes estudiando y al final no, no han conseguido tanto como se esperaba. Hay otros que con muy poquitas llegan enseguida, pero... Hay que saber organizar y sobre todo cuando llegan ya a ciertas edades, que, que se tienen que organizar ellos mismos, tienen que tener tiempo para su ocio, ya sea deporte, ya sea salir, tienen que tener un tiempo para cada cosa y saber gestionárselo. Yo lo enseño ahí en esos cursos específicos. Eh, técnicas de estudio, técnicas de, relaja, de relajación, eh, los exámenes, el antes, el durante y el después de un examen. El antes es muy importante. Pero el durante, ya digamos, ¿no? Lo que te puedes bloquear incluso el después, que hay gente que es un sufrimiento cuando termina, lo típico, que salen de, del examen y uno empieza, yo he puesto no sé qué, eh, tal yo he puesto no sé cuánto. Eh, hay personas que pasan de ello y, y, y, y bueno, y siguen tan felices y dicen, mira, lo que sea ya será y ya vendrá la nota, lo que sea, o están muy seguros de sí mismos de bueno, aunque éste dice que ha puesto esto y está bien, yo creo en mí. Pero hay otras personas que no. Es muy curioso. A mí me resulta curioso porque yo, por ejemplo, no era así, no, no me preocupaba por eso. Pero sí que veo muchos alumnos míos que se quedan. Jolín, es que yo, yo no he puesto esto, yo he puesto lo otro y claro, mis, mis amigos han puesto eso. Hay que saber dónde estar en cada sitio y cómo estar. En el antes, en el durante y en el después. Y quitarnos sufrimientos innecesarios. Sí que es cierto, ¿eh? que después puede ser peor que el, pro... pero que el propio examen, sí que es cierto. ¿eh? Yo sí era de esas. Yo sí era porque, claro, yo iba muy insegura. Entonces, al final siempre era como... Además, yo en su momento era una niña tímida, nunca preguntaba, nunca. Vamos, vamos, yo en esa época, claro, no existía internet, pero... Eh... <risa> Pero vamos, no me hubiera imaginado nunca haciendo directos en YouTube, jamás, ni en la carrera, pero, pero sí que es verdad que es que yo no levantaba la mano para preguntar en en prima, o sea en lo que es la educación obligatoria. Yo luego llegué a la universidad y ya fue otro mundo, ¿vale? Yo no sé qué me pasó ahí, que fue, fue otro mundo o no sé si es que me junté con unas compañías que me motivaban más, no lo sé. Pero sí es verdad que me sentí más preparada para hacer más cosas y tal, pero... Pero bueno, es que todo eso que dices tú que hay niños que te encuentras, jo, es que yo lo he vivido, yo lo he vivido y es súper frustrante. Sí. Y pensar que has hecho un examen bien y de repente catapulta una nota fatal, y tú decir, pero bueno, no entiendo nada, yo pensaba que lo había hecho bien. y Sí, sí. Pues, eh, eh, es, por eso es muy importante también el enseñar a hacer el examen. O sea, en los cursos que yo doy, por ejemplo, de técnicas de estudio, se enseña a hacer el examen. Que yo también en las clases siempre les voy preparando y les voy intentando decir, oye, esto va a ser muy importante para el examen, pero el que te enseñen a hacer un examen, que te digan bien cómo tienes que leer las cosas. ¿Qué tienes que hacer antes? ¿Qué, qué tienes que dejar para el final? O sea, organizarte tu tiempo y todo en el examen y, y, y ser capaz de controlarte a ti por dentro, porque los nervios, lo que hemos dicho, juegan malas pasadas y eh, ser capaz de estar concentrado en lo que estamos haciendo. Fíjate Porque... que es, es muy difícil para un niño de 9, 10 años, 12, es que fíjate, es súper difícil, o sea un adulto de por sí, yo ahora que estoy en muchos foros de maestros que están con temas de posiciones, que están agobiadísimos, un adulto que está trabajando en lo que está haciendo, que se tiene que enfrentar, hombre, a ver, evidentemente no, eh, se juega mucho, yo no digo que no, pero que eh, en comparación dices, joder, eres adulto, ya sabes, muchos se han enfrentado a eso. Claro, y luego resulta que un chavalín de nueve años le dices, no, es que tienes que hacer esto, esto, y claro, tiene que ser un mundo, ¿no? El, el, el tener en cuenta todo lo que tienes que tener en la cabeza para ponerlo en un papel, cuando a lo mejor es más fácil coger y decirlo en voz alta, o sí. preparar un trabajo y exponerlo. Pero encima de eso, el de decir, no, es que tengo que tener en cuenta que tengo que autocontrolarme, que no sé qué. O sea, fíjate, es, es que, es... que son, son muchas cosas. Es que eso, eso es un entrenamiento. Al final es un entrenamiento. Cuando llegas a la universidad o a cursos ya más altos, es que ya estás entrenado. Ya llevas muchos exámenes hechos claro. y, y si lo has hecho bien, por eso has podido llegar ahí. Entonces, es importante todo eso. Eh, lo de las técnicas de relajación no se tienen que poner a lo mejor a hacer yoga allí en medio, pero sí que hay técnicas muy sencillitas de controlar tu respiración o de pensamientos que tienes que tener en esos momentos para que tú consigas concentrarte y centrarte en esa tarea que tienes que hacer en ese momento. Y luego, pues bueno, técnicas para memorizar, un montón de cosas que al final, que con palabras clave... Llegas a recordar muchas cosas y como te digo, yo sobre todo veo lo de las técnicas de estudio muy interesante, sobre todo para esas edades ya, ya sobre todo en los adolescentes que es cuando es más complicado porque los niños al fin y al cabo se dejan manejar mejor, ¿no? Normalmente suelen ser más obedientes, aunque te digan que no, al final no se hacen sí, caso a los sí, adultos. Están todavía en esa etapa, sí, están en esa etapa relajada, como digo yo, antes de la turbulencia. Pero... Exacto, pero luego ya cuando llega esa turbulencia eh, es no, no, no por sistema. O sea, hay niños que bueno, que sí que se mantienen, pero hay otros que tienen una etapa muy complicada y que claro, que es que quieren estar en la calle, quieren salir, estar con sus amigos, con sus novietes, con sus novietas. Entonces, pues muy importante lo de, lo de que sepan optimizar el tiempo de estudio, que no tengan que dedicar tantísimo tiempo y que les quede tiempo para otras cosas, que al fin y al cabo también es importante. Las relaciones sociales, el deporte, el tener un tiempo libre. Y una de las cosas que, que, que, se, que se trabaja en las técnicas de estudio, en los cursos que doy, es que sí, sí, es que realmente hay que tener ese tiempo. Igual que es importante el descanso, que tienes que dar un examen después de haber dormido. No te puedes pasar la noche entera estudiando sin dormir aunque algunos a lo mejor lo hayamos hecho, está mal, porque en verdad tu, tu cerebro tiene que descansar para hacer ese proceso de, de aprender. Y el deporte, el deporte también pues te ayuda a enfogar, a relajarte. El cerebro pasa a otra cosa y, y tiene ese tiempo para asimilar los conceptos y las cosas. Entonces es importante el tener tiempo para todo. Claro. saberlo ma manejar. Claro. Oh, ¡Qué interesante! Y, claro, entonces, eh, ¿a partir de qué edad más o menos podemos empezar a trabajar en técnicas de estudio? Yo, en técnicas de estudio, pienso que ya desde el principio es buen momento, poquito a poco. Hablando desde ya, el principio, a... desde primaria, entiendo, ¿no? Desde... Primaria, sí en, infantil, sí, en infantil no, porque bueno, todavía infantil. es una época, esa época es muy de, de disfrutar yo creo, de, eh, ahí es aprender y disfrutando, ahí ya luego también los problemas, cuando sean llaman mayores yo sobre todo lo veo a partir de, de tercero de primaria, que ahí es cuando ese, el cambio, ese, ya esos exámenes, los temas más densos porque al final, en primero y en segundo de primaria es mucho conceptos palabritas, ¿no? que se tienen que ir acordando que es mucho más fácil memorizar está bien trabajar la memorización con ellos, pero a partir de, de tercero de primaria que ya hay que prepararse mejor las cosas y que vayan sabiendo cómo hacerlo, que no escogerse el libro porque muchos tienen la idea equivocada de que estudiar es sentarte delante del libro y leértelo 20 veces, no, no, ahí en ese libro viene un montón de información que no es necesaria que te leas toda esa información 20 veces, ¿no? hay que saber sintetizar la información que eso es cosas eso... de las... Claro. Eso son técnicas de estudio, ¿no? Sí. El saber hacer todo eso más chiquitito sí. para que sea más fácil digerirlo, ¿no? Sí, sí, sí. sí no, está Entonces, pero... esas, Y sobre todo ya en secundaria, o sea, súper necesario, porque ya sí es que los temas son muy, muy, muy densos y les cuesta muchísimo. Entiendo que a nivel de casos más concretos tú también ya trabajas con ellos, ¿no? ¿O no? Quiero decir, sí. eh, o sea, tú no trabajas tú trabajas en tu academia porque eres directora de una, de una academia, entonces trabajarás a este, este apoyo escolar eh, a nivel general y luego a casos ya más eh, de necesidades especiales, ¿no? Imagino. Sí, sí. yo en refuerzo escolar, por ejemplo, eh, tengo varias modalidades. Por ejemplo, a ver, lo más habitual pues es lo de las clases en pequeños grupos, eh, que en principio es cuando no hay unas necesidades muy, muy grandes, pero... Cuando son ya necesidades educativas especiales o cosas así más concretillas, eh, doy mis clases de refuerzo escolar a nivel particular. Particular, Y hay niños, de hecho, que aunque no es que tengan una necesidad educativa especial o algo tal, hay niños que no funcionan en grupo porque se distraen demasiado o por su actitud o, o lo que sea. Hay veces que es por ellos mismos y hay veces que es pues, porque no, no se pueden concentrar bien. Un niño que tenga TDA es complicado. Por ejemplo, que en un grupo consigas los objetivos que quieres. Entonces, sí. Eh, claro, yo es. doy estas dos modalidades. Siempre lo valoro un poco porque pues hay veces que sí que los padres son conscientes de ello, de que a lo mejor necesita esa clase particular, pero pues hay otros padres que sí que les tengo que informar. A lo mejor ya estamos trabajando en un grupo y pues no funciona y hay que ser realista pues Si queremos llegar a alcanzar los objetivos que nos hemos marcado, hay que ir viendo lo que necesitamos en cada momento. Pues entonces... Sí. Y bueno, eh, no sé si eh, os interesaría a lo mejor algún tip de, de, de las técnicas de estudio. A mí sí, desde luego. Yo todo lo que sea de formación, además, sobre todo eh, eso, ¿no? So, eh, quizá el empezar, ¿cómo empiezas con los más pequeños a decirles que se organicen? A mí es que me parece muy difícil ¿no? eh, o saber al final a un chaval de secundaria a una chica de secundaria sí ya ya tienen digamos el chip todavía de bueno pues quiero ser de mayor tal y, y sé que tengo que estudiar quiero ser veterinario no, no, no, no. sé que tengo que tener una nota súper alta no y, y entonces ya está el que quiera hacerlo y el que no ¿no? pero jolín los de primaria los más chiquinines que dices tú bueno es que esto ¿cómo me organizo no a veces es como esa sensación de no lo sé, me parece que a lo mejor es, eh, son muy pequeños ¿no? para pedirles eso, a lo mejor. Sí, pero a ver, hay que, hay que pedírselo. A ver, cuando son tan pequeñitos es verdad que hay que intentar llegar a, a ellos de una forma más sencilla. ¿no? no Ahí es muy difícil ya, por ejemplo, aplicar esos tips, esa, esas cosas básicas de, de las técnicas de estudio. De ahí es más... Yo creo hay que lo que más funciona es presentarles esos temas de forma atractiva para ellos. Hay temas que por más que lo intentes no van a ser atractivos, pero siempre intentando que sea lo más divertido para ellos. Porque si no es divertido, no, no, no consigues llegar a ellos. Ellos no tienen esa, esa cosa que tenemos nosotros de, no, es que hay que hacerlo y hay que hacerlo. No, ellos tienen otra claro. forma de vida. Son claro. pequeños y ven diferentes. Entonces, pues con ellos es sobre todo llegarles con cosas que les gusten. Y luego ya el tercera... siguiente paso, ¿qué otros tips nos puedes dar? Vale, para ya así un poco ya más en general, pues siempre, eh, porque es algo que tienen muy en común, que la mayoría no saben estudiar, no, no, no se les está enseñando bien desde pequeños, entonces lo primero que hay que hacer cuando nos sentamos a estudiar bien, lo que hay que hacer es primero una lectura comprensiva, una lectura simplemente de que comprendamos lo que estamos leyendo y asegurarnos de que lo hemos comprendido que eso implica que si no comprendemos cosas pues hay palabras que a veces que no entendemos y a lo mejor vamos a tener que recurrir a buscarlo en un diccionario en internet donde sea comprender lo primero comprender lo siguiente y muy necesario que se lo saltan muchos es subrayar a que subrayar lo importante porque sí a ver todo lo que nos están hablando es importante pero de lo que tengo que aprender no es todo, hay cosas que es baja, ¿no? Por así decir, que estáis rellenando esos huecos. Hay que subrayar y saber identificar lo que es lo importante. Y luego ya de ahí yo, hay, hay que saber sintetizar esos textos, ¿no? Que lo primero es subrayarlo, pero luego hay que trabajar eso. Hay que hacer un resumen o un esquema, un mapa conceptual. Luego hay muchos tipos, ¿no? De, de esquemas y demás que son, bueno, pues ya se ve más en un curso específico o cuando yo voy trabajando con ellos que hay diferentes pero toda esa información hay que hacerla mucho más chiquitita porque si no eso no no hay manera de aprenderlo y sobre todo trabajar la memoria una cosa que es muy importante pero de, de, de niños hasta cuando hasta para las personas mayores para los ancianos es trabajar la memoria una cosa que es importante toda la vida es trabajar la memoria juegos de memoria, algo tan simple como con los juegos de memoria, que eso nos gusta a todos, o juegos de cartas hay que, la memoria hay que trabajarla siempre porque es como algo que se atrofia por eso también incluso las personas mayores pues que sabemos que eh, en, en ciertas edades ya hay problemas pues como el Alzheimer y demás pues para evitar eso y para estar siempre activos de mente igual que hay que hacer deporte para estar a, activos de cuerpo, de mente también hay que hacer deporte, que ese deporte es trabajar la memoria que no es, no es estudiar es trabajar con pues, juegos y cosas que tengamos que memorizar hay muchos juegos para niños pero, pero yo ahí fíjate que veo un matiz porque claro, tú hablas de me memorizar a través de juegos, con trucos ¿no? con las palabras claves que decías eh, antes eh, pero la memorización <ríe> por pura memorización por ejemplo, me explico eh, eh, yo que hago mucho contenido de todo, o sea, yo creo mucho material, ¿no? De primaria, por ejemplo, ¿no? Y en lengua hay eh, dentro del currículum específicamente memorizar, por ejemplo, poesías, ¿no? ¿Por qué se pide eso realmente? ¿Es tan necesario memorizar una poesía? A ver, está bien para trabajar la memoria pero yo diría que es mejor memorizar otras cosas Mira, yo veo si me das entre una poesía y una canción, que en verdad es similar, ¿no? Es lo mismo, es lo mismo. o sea, la forma que está escrita, pero claro, eh, como la música es más atractiva, la memorizamos antes. Claro. Entonces, yo, ya o sea, ver, eso hay que hacerlo, porque hay que hacerlo, porque te obligan y tienes que aprendértelo. Pero si quieres trabajar la memoria, memorízate mejor una canción. Claro. Memorízate una claro. canción. Claro, no y... es tanto. Eh, memorizar por memorizar, por ejemplo, las tablas de multiplicar, no yo no le veo la utilidad de antes de memorizarme todas las tablas de multiplicar, sino de entender cómo funciona la multiplicación, al final te la memorizas, porque al final estás todo el día trabajando y a lo tanto te la aprendes. Pero si es verdad claro. que en un momento dado dices, 7 eh, eh, por 8, pues yo ahora mismo me las memoricé en su momento, pero no me lo preguntes, me lo tendría que pensar. Claro. Pero bueno, es pues el truco, ¿no? De cómo conseguir sacar esa información. Entonces, a veces eh, es verdad que yo estoy de acuerdo contigo y a mí me encantan los juegos de memoria, por ejemplo, ¿no? O el ponerme a hacer pasatiempo simplemente, ¿no? Y el, está porque para o sea, eso ejercita y es divertido. Pero es verdad que a veces en, en, les pedimos mucha memorización de cosas que no son, creo yo, tan necesarias, ¿no? Y sobre todo que no son uh -huh. útiles. Pues sí. A ver, lo de la memorización está muy bien. Para cosas más concretas, ¿vale? O sea, es una cosa que yo les enseño, por ejemplo, las técnicas de memorización, pero, pero, pero, eh, sí que es cierto que yo digo, vamos a ver, no hay mejor memorización para aprenderte un tema, si estamos hablando de aprenderte un tema, que entenderlo. Claro. Si tú no lo entiendes, eh, no lo vas a memorizar o lo vas... Hay varios tipos de memoria, ¿no? Sabemos que hay una memoria de las que tenemos es la que aprende ahora y se va. Que deja hueco, para lo siguiente que venga entonces no no no hay que saber utilizar la memoria que es a largo plazo porque a mí de qué me sirve que este niño se aprenda esto si es que el año que viene se lo tiene que volver a aprender tendrá que memorizarlo de una forma que lo entienda y que se quede almacenado donde tiene que quedarse almacenado que dure ahí el tiempo que tiene que durar que ese es el tema entonces yo siempre a ver eh, memorizar bien técnicas que hay que aplicar hay pero para qué? Yo lo veo muy útil, sobre todo para el tema de lo de las fechas, por ejemplo, en historia y todo eso, que, oye, es que las fechas son complicadas, o algunas palabras o conceptos complicados. Pero a ver, la base es que tú lo comprendas. Si no lo comprendes, te puedes salvar del apuro, ¿no? No, sí, no, está, está claro la... que hay cosas que hay que memorizar. O sea, la tabla periódica te la tienes que memorizar. Sí, sí pero, pero... Hay, por ejemplo, lo que, tienes, ¿tú dices? lo que decías de las tablas de multiplicar... Eh, sí, se las tienen que saber de memoria, pero antes de que lleguemos a que se las aprendan, se las aprendan de memoria, hay que enseñar de por qué dos por tres es 6 O sea, es. enseñarles con dibujos, con lo que sea, que es que dos veces tres es esto, para que lo cuenten, para que lo vean, para que lo manipulen si es necesario, eso con garbanzos, eso con es. botones. Eso es. Porque eso es. enseño, si luego llega al punto de que sí Tienes que aprendértelo, ¿no? Ya 7 por 8 8 por 8 9 por 9 pero que se entienda por qué eso es así, porque si no es muy difícil aprenderlo. Exacto, es que son, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. estoy totalmente de acuerdo contigo. Por eso a mí me, me llama mucho la atención en el currículum, en ese, ¿no? De eh, memorizarse un texto. y A ver, una poesía al 100%, la tienes que decir al 100%, pues mira, prefiero entender qué me está contando la poesía. Porque luego te pasa eso, que no interpretas la poesía y no entiendes bien qué es lo que está diciendo, pero sin embargo me las en de memoria. Entonces, bueno, pues hay que valorar, sí, efectivamente. ¿Y qué más truquillos nos puedes dar? Bueno, a ver, sobre todo yo lo que digo es eso, que, que trabajen mucho lo del de subrayado, lo de hacer resúmenes y esquemas, porque mira, yo la mayoría de... Ya te hablo sobre todo ya más de, de, de a partir de sexto, de primero de la ESO, sí. que es que ya... Ahí es que es obligatorio. Ahí, ahí tú te tienes que hacer un resumen, un esquema, porque es que el tema ya es muy largo. Tú, si tienes que estudiar la guerra de sucesión, o, o Roma, o Egipto, cosas así, por ejemplo, hablo de temas así densitos, es que te lo tienes que hacer, es que te tienes que hacer un esquema, un resumen, porque si no, es imposible, porque yo les digo, a ver, ¿tú cómo estudias? Y me dicen eso, no, pues yo me leo el tema, pero es que estás perdiendo una cantidad de tiempo porque leerte ese tema 20 veces, que bueno... No creo ni que lleguen a las 20 veces, claro, pero, pero es que es mucho tiempo. Es que tardas menos tiempo en hacer eso, en prepararlo, en resumirlo, en hacer esquema. Que además, lo que yo les digo, si es que cuando tú estás haciendo el resumen del esquema, te lo estás aprendiendo, porque aunque le fastidia, porque muchas veces le fastidia lo de escribir. joder oh, qué pereza! pasa nada, pero si es que a la vez que estamos escribiendo, estamos aprendiendo, porque tú estás mirando a ver esto que era, que tenía que poner aquí... Ah, mira, lo estás volviendo a mirar, lo estás escribiendo y sin querer, sin que tú te estés dando cuenta, es que ya tu cerebro está almacenando toda esa información y es... estás ahorrando un de tiempo. Tardas mucho menos en hacer eso que en estarte leyendo todo el tema completo, letra a letra, coma por coma, 20 veces. Y luego, ¿qué haces? Les, les metes colores, por ejemplo, a mí me funcionaba muy bien lo de hacer esquemas con colores. Por mi todo... ¿no? El rojo, el no sé qué, el título, el no sé qué, sí. Yo les doy muchas opciones porque, claro, volvemos a lo de siempre, que cada persona es un mundo, entonces, a ver, por ejemplo, hay edades y, y, y hay un poco géneros también para esto, ¿no? Porque, sí. y por ejemplo, pues las chicas, ya sabemos que somos más de, ay, pues de ponerlo así, sobre todo en ciertas edades, que, que si hacen la letra muy bonita, que si hay que, mira, que derrota usted, que también hay chicos que lo hacen, ojo, ¿eh? y, y, y, y totalmente normal, pero es más general en las chicas, ¿no? Que son más de pues me gusta poner esto, de este color, tal. Ahí, tú, yo es que veo, juego con eso, con a quién le gusta esto y a quién no le gusta eso. Yo les doy diferentes opciones, que esa a mí, por ejemplo, me parece buenísima, la de los colores. Oye, ¿esto qué es lo principal de este color? Esto de este otro. En el, cuando trabajamos el subrayado, aparte de lo de los colores, eh, trabajamos que hay diferentes tipos de subrayado, ¿no? No es solo la, la línea, no. Hay diferentes tipos de líneas que podemos hacer, Podemos hacer casi como onditas, podemos meter eh, la información en un cuadradito, en un círculo y siempre que sea también de, que, de la forma que tú entiendas. no O sea, que, que tú entiendas que eso significa eso. Ya no es tanto como yo te lo enseñe que te diga, mira, yo doy ideas. Tú puedes hacerlo así, puedes hacer un círculo aquí para resaltar esto. Pero bueno, a lo mejor tú te, te da mejor con un cuadrado, es igual de válido. Si lo importante es que para ti sea útil, para el estudio. Entonces, yo les doy diferentes opciones, siempre más o menos, como ya los conozco, pues más o menos sé cuál le va a gustar más a cada uno, cuál le va a resultar más útil, pero les doy diferentes opciones para que ya cada uno elija y haga su propia forma de estudio. Claro, claro. Sí, sí. Sí, sí, sí. yo recuerdo haber hecho un curso de técnicas de estudio en, en lo que se llama la primaria. Vamos, que además me apunté yo por voluntad propia, ¿sabes? Nos lo ofrecieron en el cole y yo creo que era uno de los métodos más innovadores por aquella y me vino fenomenal, por lo que tú dices, efectivamente. Y aprendí mucho, sí, sí, aprendí un montón a poder luego, y bueno, luego está el arte de tomar apuntes cuando llega a esa fase, que eso sí que es un arte de movimiento de las manos y de rápida. Pues esos mis cursos también los incluyo, porque también hay trucos para eso, claro. Eh, de pues, pues abreviar las palabras, muchas cosas, ¿no? O cosas que al final, al final es como yo digo, yo enseño muchas opciones, doy muchas ideas, y luego cada uno que coja la que mejor claro, se le dé, porque, claro oye, a mí se me puede dar mejor una cosa y a ti otra, pues bueno, tienes varias opciones y eliges. Entonces, eso por ejemplo también en los cursos que yo doy, yo lo que he dicho antes, la, las técnicas de estudio las voy enseñando a la vez que con los alumnos que trabajo habitualmente refuerzo escolar, yo les voy enseñando, ¿no? Para que vayan aprendiendo a hacerlo de esa forma, lo de subrayar, soy súper pesada, con el subrayar con el lápiz, con lo de hacer resúmenes, muy pesada. Pero luego lo de los cursos de técnica de estudio, yo por ejemplo, cuando lo estoy haciendo que veo que da buen resultado, que creo yo que es un buen momento para hacerlo, sobre todo, es en verano. O sea, ya hablo de cuando claro. están de vacaciones. Claro. ¿Por qué? porque no tienen esa carga de trabajo ya están más relajados y bueno y, y es, estás aprendiendo sí pero estás aprendiendo otras cosas no no el típico contenido de, oh, de matemáticas de esto lo otro y bueno y te puedes preparar para empezar el siguiente curso pues mucho mejor no ya con ideas para saber trabajar mucho mejor sí y ahí tú qué aconsejas porque por ejemplo yo soy un, yo soy estudiante y me he sacado el curso entero he trabajado todo el año he aprobado todas ¿Y en verano también tengo que reforzar? Sí, a ver, una cosa que... A ver, es de otra forma, ¿vale? Yo, yo por lo menos mi forma de hacerlo es diferente. O sea, sí que hay cosas... A ver, yo lo justifico esto primero. ¿Qué pasa si nos estamos... Si se está el niño todo el verano sin hacer nada? ¿O solo con un cuadernillo? Que están muy bien, ojo, ¿eh? Que los cuadernillos están muy bien... Sobre todo los de Rubio, aunque parezca que son los antiguos, esto, oh, los cuadernillos, oye, pues son los mejores. Pero siempre está bien que hagan algo, porque es que está comprobado. Yo ya lo tengo, bueno, hay estudios sobre ellos, pero que yo desde mi propia experiencia lo he visto, que les cuesta mucho más, los alumnos que han estado todo el verano parados sin hacer nada, les cuesta mucho más luego el proceso y, y se han olvidado de muchas cosas. Por ejemplo, hay un denominador común, lo de las tablas de multiplicar. Por ejemplo, las, la, se aprende en el segundo de primaria. Todo aquel que no toque las tablas de multiplicar ese verano, en tercero de primaria le toca volver a empezar a aprendérselas. Claro. Lo de multiplicaciones, divisiones, sumas, restas, esas cosas, hay que tocarlas. Yo siempre digo que hay tres cosas fundamentales. No te digo que te pongas a estudiar no eh, refuerzo escolar, por ejemplo, de historia. De naturales en verano, cosas esas, no. Yo creo que hay tres cosas básicas que sería la lengua la lengua como tal eh, si quieres alguna cosa de literatura, que es lo típico, ¿no? Lo de los géneros literarios y demás las matemáticas, el seguir haciendo operaciones matemáticas, todo eso que hayamos aprendido que lo conservemos que si hemos llegado hasta la, la, estas divisiones, hay que seguir practicándolas porque si se deja de practicar se olvida, y luego surgen dudas de, ¿este número iba aquí o este ¿Dónde iba aquí o dónde iba? Matemáticas, lengua, inglés. Esas tres cosas yo lo veo fundamental un poquito. Yo no digo de que sean eh, muchas horas ni nada de eso, pero a lo mejor pues un par de horas a la semana o una horita. A ver, lo aconsejable, lo aconsejable sería una horita cada día en verano y tiempo de todo al final, porque estés es una horita o así trabajando un poquito, puedes hacer un día lengua, otro día mates, otro día inglés... Y bueno, y luego hay todo el tiempo del mundo para divertirse. Yo, por ejemplo, en verano hago las clases por la mañana. Por la mañana la temperatura lo permite mejor, estamos mejor y más fresquitos. Y oye, que también es que hay que pasárselo bien, pues bueno, luego tienen el resto del día para ir a la piscina, para estar con sus amigos, el verano para disfrutarlo. Pero hay que trabajar un poquillo también. Y con la lectura, ¿cómo podemos eh, ayudarles un poquitín a que cojan ese gusto por la lectura, porque también es verdad que, que yo creo que hay muchos niños que les gusta leer o les atrae al principio esa lectura, pero luego ya les empezamos a meter libros más rollazo, por decirlo así, más clásicos, más tal, en lugar de ir fomentando un poco lo que a ellos les gusta, ¿no? Entonces, ahí cómo los podemos ayudar, porque claro, es lo que tú dices, al final nos toca estudiar los clásicos y nos toca, pues, leer claro. cosas que hay que leer, ¿no? Entonces, eh... A ver, lo mejor, por ejemplo, en verano y así cuando sean cosas que, que no es obligatorio leer, ¿vale? Porque en verano hay que leer, hay que leerse libros y bueno, y durante todo el año. Cuando sean cosas, como yo digo, de lectura no obligatoria, que sea a gusto de ellos. O sea, que al niño le gusta. Había, por ejemplo, ahora una colección que le suele gustar mucho de lo de, eh, hay un, la, de, lo de las chicas estas de las zapatillas rojas no sé qué. Hay muchas cosas juveniles, infantiles, lo que les atraiga un poco incluso llevarles, llevarles a, a la librería, a la a donde sea. Mira, enseñarles qué te gusta, tal, o buscar una temática que les gusta para que leer sea algo placentero para ellos, que lean cosas que les interese. Porque al final, luego nosotros, cuando somos adultos, cuando te compras un libro, te compras un libro que te interesa el tema. Si, si no si es un tema que no te interesa, no te lo compras. Una cosa es que te vayan pero claro. si te, te lo compras, y lo que buscamos es eso, si ya tiene el gusto por leer, que no lo tiene tan asociado a solo leer esto, que es un rollo que me mandan del cole, es más fácil, que sí, que luego se va a tener que leer eh, a lo mejor El Quijote o algo de García la Sola Vega o tal, que no le interese, pero bueno, ya va a ver que, bueno, que leer tampoco es para tanto. No, y además, por ejemplo, El Quijote es súper divertido, más allá de lo que luego hay otros que a lo mejor no tanto pero el Quijote precisamente es súper divertido sí pero para ahora para nosotros yo creo que si no, no, no. Vez... bueno yo yo lo, lo leíamos en clase y nos reíamos muchísimo de las cosas que le pasaban y no no había dinamización ninguna eh porque era leer por leer o sea era clase de literatura y tenías que leer el Quijote joy por... y había capítulos muy muy buenos no es verdad que está escrito con ese lenguaje que está sí. y tira para atrás un libro de mil páginas y dices tú dónde vas con esto pero pero una vez que te pones, sí que es divertido. Luego hay otros que, claro, ya también va un poco a gusto. Porque tú dices, sí. ¿no? O sea, a quien le gusta el teatro, a quien le gusta. Si quieres que les guste, es. Ya ves, por ejemplo, porque yo no, no podía. O sea, me superaba. Claro. Pues si quieres que les guste, es que tiene que ser buscar temas que, que a ellos les guste, que vean que, oye, que leer es divertido, que tú te puedes leer divertido, que no, no todo lo que yo lea va a ser un aburrimiento. Claro. Y ya te digo, eso que tú está, y yo estamos hablando ahora de lo del Quijote, yo opino igual que tú, de lo del Quijote, o sea, es que son, son locuras no que le pasan a, a, a Quijote, pero yo de verdad se lo digo a mis alumnos y, ay, qué rollo, ay ay! pues no, no, no, no, no les atrae, yo no sé si es la edad, el momento en el que están o lo que sea, pues no, no, y aunque yo se lo digo, de es interesante, me miran ahí como serio, eso es interesante. ¿eh? Pues, claro Hay otras cosas. A cada edad su cosa. Claro, sí. sí, sí luego sí, libro hay libros que coges a una edad y no hay manera de que te entren y diez años después los coges con unas ganas y te los lees del tirón, efectivamente. Eh, claro. Y eso es una... Hay un libro... Yo estudié la carrera un libro... Bueno, no estudié... Eh, un libro de Daniel Penac que se llama como una novela y es eh, de cómo fomentar el gusto por la lectura a los niños y al final de ese libro tienes los 10 derechos del, del lector, ¿no? Y entre esos 10 derechos estaba el de puedo coger un libro y dejarlo sin terminar, ¿sabes? Porque no me gusta y ya está, o me lo puedo empezar a leer a mitad del libro y por qué no. Cosas como claro esas, sí. ¿no? Como esas que, que a los chavales le decimos, no, desde el principio hasta el final, ¿no? Y Porque si no, no vas, bueno, pues no. Cada uno, hay, hay que... Es un libro, es tuyo, alto como tú quieras. Pero bueno, sí, a, a lo mejor al principio es mejor, pues sí, porque para que se enteren un poco de todo, pues que sí que se lo lean en y demás. Lo de la lectura también es muy importante, eso también en los cursos de técnicas de estudio lo trabajamos, la lectura rápida, la lectura comprensiva... Sí todo eso, porque hay veces que si se falla en la lectura y no comprendes pues al final le estás fallando en todo, no estás comprendiendo nada entonces es muy importante trabajarlo interesante. vamos a tener que hacer otra reunión Yulema sí. nos quedamos, o sea, quedan hay cosas en el aire, pero bueno se han quedado o sea, ahí no sé, bueno, para cuando oírte. queráis vamos a ir despidiéndonos, dinos cómo te podemos encontrar Vale, pues bueno, en Instagram me podéis encontrar eh, como academia-el de Minerva. Eh, también me podéis encontrar en Facebook. Eh, tenemos una página de Facebook que se llama Academia el búho de Minerva, haciendo una búsqueda en Google, que ahí está nuestra dirección y demás. Pero bueno, aún así, de todas formas, os la digo, estamos en el centro comercial de Cobeña, que está ubicado en la avenida de Guadalajara número 20 y estamos concretamente en el local 18. Fenomenal. Para lo que necesitéis y nuestro teléfono y demás, pues en Google, en Instagram, en todos los sitios aparece toda la información. Fenomenal, la dejaré ya en la cajita de información igual y la compartiré igual para que... Y luego también pues para que si después de esta entrevista les van surgiendo dudas o bien te las pregunten a ti directamente que me las pregunten a mí para que si son muchas pues haremos otro vídeo una segunda parte y podremos eh, sí. responderlas ahí o ya de uno en uno según vayan vale. qué parece sí, fenomenal nos vamos a despedir porque llevamos un buen rato hablando, no sé, pero más de una hora yo creo ¿no? me parece sí. no he cogido, no, me... no sé, o sea, sí que es la hora, pero no sé exactamente cuánto tiempo así que nos vamos a despedir encantada de tenerte aquí yo creo que vamos a hacer otra porque es un tema que además nos va a venir muy bien a todos los padres, si ¿sí no es ahora más adelante y y bueno, pues mil gracias por estar aquí y espero que te hayas sentido a gusto tú también. Muy cómoda, ha sido un placer y te lo agradezco muchísimo. Y, y nada, lo que necesites y, y lo que necesitéis todos los demás, cualquier duda que queráis que resolvamos, pues ya sabéis a través de Isabel o a través del Instagram de la Academia, estamos a vuestra disposición y encantadas en ayudaros. Fenomenal, pues vamos a despedirnos ya. Muchas gracias, Yulema. Venga, gracias a ti, gracias Michelle. Besitos. Chao.